Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que les haya gustado la intro. Que se hayan gustado con esa intro. Porque yo, cuando la estaba editando, realmente que sí me llevé unos hostiños, ¿verdad? Pero bueno, amigos, ya es octubre y eso me emociona bastante porque comienzan los videos especiales de Halloween. ¡Uy! ¡Qué emoción! De verdad, qué emoción. Eh, estuve ya varios meses trabajando en algunas ideas. Para traerles en el canal y pues estas ideas fueron las que surgieron Así que espero de verdad que les guste mucho, que les asuste y que obviamente que lo disfruten bastante Como yo lo disfruté grabándolo, ok? Ok Y como pueden ver en el título de aquí abajito, el día de hoy les voy a hablar de podcast con temática de terror Cosas paranormales, avistamientos de ovnis, asesinos seriales y todo ese tipo de cosas que a nosotros los amantes del terror, nos encanta. Así que para no hacer el video más largo, vamos a comenzar. El primer podcast que quiero recomendarles, realmente me encanta bastante. El que escuchan ahí, en el fondo, es Salem, mi gato. <risa> y sí, se llama Salem porque el gato está totalmente negro. Cuando yo era más pequeña, mi hermano y yo acostumbrábamos a escuchar la radio, se escuchaban estas cosas en la radio y nosotros niños de 7 años y mi hermano como de 15 años escuchábamos esto a medianoche y nos encantaba bastante y pues estoy hablando de más ni menos de La Mano Peluda Todos estos capítulos son extracciones de la radio Principalmente era una estación de radio En la cual gente llamaba y comentaba acerca de las cosas que le pasaban De avistamientos o cosas que movían en su casa Era un poco light Pero conforme fue ganando popularidad Fueron aumentando más los casos de personas que tenían exorcismos Que veían fantasmas Que les pasaban una serie de cosas muy muy muy extrañas Y pues sí este, este, podcast. este podcast me encanta muchísimo, eh, en ocasiones los escucho cuando voy de camino a mi trabajo o cuando voy de regreso a mi casa. Este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas, habidas y por haber. Yo lo escucho en Spotify y también lo escucho en la aplicación de Google Podcast, así que si quieren pueden ir a checarlos. El siguiente podcast del cual les quiero hablar se llama No salgas de casa. Este podcast lo encontré hace algunos meses, el cual está dirigido por dos chicas una de ellas es youtube, me encantan sus videos y estoy hablando de no te comas a tu perro de Sara que sube videos de comida vegana y todo ese tipo de cosas y yo soy fan de sus videos y pues obviamente la tenía que seguir en sus podcasts junto con su mejor amiga y estas dos chicas nos hablan acerca de casos de asesinos seriales pero con un toque muy divertido ambas se platican una historia de un asesino toman un tema eje y de ahí parte, la verdad es que está muy muy muy interesante la manera en cómo maneja. Eh, la situación y cómo nos van contando acerca de este tipo de cosas si lo quieren escuchar, si les interesa cosas de ese tipo pueden ir a buscarlas obviamente en Spotify y también si quieren apoyarlas, eh, ellas tienen Patreon así que um, se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que vayan y la sigan si les interesa el siguiente podcast es Las Catrinas que igual también son dos chicas, dos amigas, booktubers que se encontraron en este mundo de los libros y pues como son amantes del terror y todas esas cosas tan extrañas, decidieron juntarse para poder crear este podcast que de verdad yo amo y que cada semana escucho. Este podcast va dirigido por Lupita y Lina, hablan de diferentes temas de que conspiraciones, terror, exorcismo, duendes sectas y todo ese tipo de cosas que pues de verdad a nosotros nos da muchísimo miedo y pues la verdad a mí me encanta muchísimo la manera en cómo manejan todo esto, les digo es un humor totalmente diferente al de no salgas de casa y está 100% recomendado pues para que ustedes vayan y lo escuchen y pues por ahí se asusten un poquillo, igual lo pueden conseguir en todas todas las plataformas el siguiente podcast que quiero hablarles es uno muy interesante que recientemente acaba de salir a la luz, ya tiene que, algunas semanitas más o menos y la verdad es que he tenido muy buena respuesta por nosotros los podcasters y a mí me emociona muchísimo porque igual es una booktuber que realmente admiro muchísimo y estoy hablando de Mariana de vikinga lectora, me asustas pero me gustas, que tiene un podcast con su novio Ramón el cual de verdad me entretiene bastante el podcast y en este Hablan de muchos, muchos temas interesantes. Básicamente nos están hablando de cómo es que Mariana introdujo a Ramón en esto del terror. Y cómo de poco en poco lo ha ido eh, pues empapando de todas estas cosas de qué libros de terror, películas de terror, lugares a dónde acudir para visitar de repente y que te dé miedito y cosas de ese tipo. Y lo que más me gusta de, de su podcast es que en ocasiones nos comparten historias de terror por parte de sus podcasters y la verdad es que esos, esas son las que más, más, más dan miedo. Y de verdad que yo se lo recomiendo muchísimo. Te introducen de una manera muy divertida, muy amena a, a este tema del terror por si ustedes aman el terror, pues este podcast es para ustedes. O si de verdad quieran introducirse un poquito pero les da miedo y así, este podcast de verdad que es para ustedes porque lo hacen de una manera, como les digo, muy amena, muy divertida, tranquilita, algo que podemos todos comprender y de poquito en poquito vamos como metiéndonos sin entrar como de trancazo a lo que es todo esto del terror. El siguiente podcast, y no por eso menos importante, este podcast lo elegí porque está de una manera... Eh, totalmente diferente a todas, nos habla especialmente de sectas. Y obviamente el nombre del podcast así se llama secta. Hablan de, obviamente, de sectas, todas las sectas habidas y por haber. Nos hablan desde dos perspectivas. Una, psicológicamente del por qué esta persona estaba actuando de esta manera y cómo es que empezó a introducir a las personas y todo ese tipo de, de situaciones. Y también lo hacen de una manera eh, como periodística. Pero la sé, de verdad que para nada lo sientes aburrido, para nada lo sientes tedioso. Ojalá que ustedes se animen a escuchar alguno de ellos. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que se animen realmente a escucharlos. Y si ustedes tienen alguna recomendación de algún podcast interesante referente a temática del terror, háganmelo saber aquí abajito en los comentarios. Eh, nos vemos en el siguiente video con más cosas de terror.